colaborador fiel de nuestra empresa así es, Telenor. Así bueno, es. Bueno, tenemos. Vamos a, vamos a, vamos a recibir a nuestro querido Vladimir Paula, ¿verdad? Uh -huh. Que está con nosotros ya. Adelante, Vladimir. Adelante. vive duarte vive en cada dominicano que lo que sentimos lo que vivimos sus ideales y cada una verdad de sus ideas la ponemos de manifiesto en esta cobertura total desde el parque duarte aquí en san francisco de macorís 208 eh, aniversario de su natalicio continuamos conversando con personalidades que se han dado cita para participar de los actos de honores en su honor Noel Abreu, alcalde del municipio de Pimentel, en esta ocasión conversa con nosotros. Noel, ¿cómo te sientes en el día de hoy de estar participando en esta emotiva actividad con motivo del 208 aniversario del natalicio del fundador de nuestra patria? Muchas gracias, nos sentimos en realidad muy alegre. Hoy en día estamos celebrando los 200 años del de nacimiento de nuestro patricio Juan Juan Pablo Duarte. Un momento para expresarnos y para hacer trabajar con el ejemplo de Duarte. Como representante del municipio de Pimentel tenemos que trabajar día a día para que el legado de Duarte pueda mantenerse a los años, que nuestra juventud, que nuestros niños y que nuestros hoy, cada uno de nosotros trabajemos en fomentar a Duarte en cada una de nuestras actitudes día a día. Bueno, pues muchísimas gracias, Noel. Me hace enseña por aquí. El tiempo es corto. Bendiciones y muchísimas gracias por haber gracias. estado con nosotros. Continuamos en esta cobertura total, honor y gloria desde el Parque Duarte en San Francisco de Macorís. 208 aniversario del natalicio del padre fundador, Juan Pablo Duarte. Regreso con ustedes.